giorno, cari amigos, da Pablo, el giorno de hoy un nuevo allenamento Hoy faccio un allenamento dora culote de llevar ¿Qué es el culote de llevar Son estos cuchinetos que se forman entre la cocha y el glúteo ¿Cuál cuesta tu tonto confío? No, no, no va bene A tanta gente se le ve como una pera ¿Por qué se da esto? Puede ser un... puede ser hereditario O aunque las personas que no han una buena circulación Mangiano male, beben de tropolicore, no fan sport. A la hora por cuello se forman con esta parte. ¿Cómo se tolera el cuello? Con un po de ejercicio, es mal como un poquito de ejercicio aeróbico, ejercicios con PESI, aunque un circuito GI, el que facho hoy. En este de circuito GI que facho hoy, voy a utilizar eh, las bandas elásticas, aunque el manubrio. Si tú no hay un manubrio a casa, no te preocupes, prende Prende la, la confesión de, de agua, de vino, prende el ferro, cualquier cosa que sea, pesa, que sea pesante, cosita te va a ayudar a esmaltir y, y alenar estos cuchimetros que se forman en esta parte. Lo esmaltir todo este graso que, que hay en esta parte con ejercicio aeróbico. Tú debes ser eh, constante, crear buenos hábitos, al menos. Estos ejercicios que voy a hacer yo, hoy lo hago yo. Tú lo fai a casa al menos dos vueltas a la semana, faes por seis meses, le avina, uno está en la correcta alimentación, corre, corre, fai de todo, desmete de fumar. Si son, si son gente que se fuma, 10 cigarreta al giorno, eh, tres bikers de vino. Cocina, si puedo fare, cocina, cocino, tú no vas a ver buenos resultados. Debemos de crear buenos hábitos, buenos hábitos. ahora por supuesto debemos fare. Nuestros ejercicios con el manubrio y con los elásticos. Si tú seis constante, verás grandes resultados. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento en el posto. Vamos a hacer eh, un riscaldamiento para un poquito, para salir, para que salga un poquito el patito cardíaco. Y después, hacemos nuestro circuito keeper para esmaltir estos cuchinetos. Vamos a, vamos a elaborar con un con el manubrio y la las bandas elásticas 35 eh, 35 segundos 35 segundos de de de, de, for, de laboro, con 10 segundos de esfuerzo supuesto entrenamiento aquí el top porque cuando tú no laboras, cuando tú te estás reposando te ayudan a, a, a mantenerte a mantenerte okay, vamos a movernos un poquito en el posto aprovecho este momento para cambiarle un saludo a Giulia, Matilde, Miquela, un entrenamiento especialmente peledones, peledones, ok, muevo un poquito el brazo, el brazo, muevo qua el, el bacino, el bacino, el bacino, aunque por esto importante también un poquito de masaje, de, de drenaje linfático, pero lo importante es solitar todo este graso, todas aquellas toxinas que se si acumulan en esta zona, no va a ver, no va a haber, voy a jugar un poquito de movimiento cambia, cambia, cambia, eh, salgo, ok, Ta. ok, nuevamente, Ta. ok, perfecto, su, su, vamos a hacer este, ok, ok, perfecto, vamos a hacer nuestro rescaldamiento, vamos a hacer un piccolo circuito rescaldamiento y dopo ent entramos con nuestro circuito G para el culote de llevarlo, vale. vamos a emaltir cuesta pera, ok, vamos a hacer, vamos a iniciar eh, nuestro pico en de el escaldamento prepárate, prepárate importante hoy oh, la hidratación que no manque la hidratación ah, sabroso, sabroso rico, rico, rico, rico oh. eh, se me viene el español se me viene el español <risa> se me viene el español. Okay. Vi español oiga, español italiano para que un poco de confusión lo importante es que tú te concentres en el ejercicio y, y te sirva. ok, prepárate que vamos a a rescaldar con un poquito de movimiento prepárate, pre iniciar, vamos a iniciar nuestro rescaldamiento vamos a iniciar nuestro rescaldamento. 3, 2, 1 via. 4, 3, 2 ok va Está puesto, toco toco toco toco toco toco toco, un rescaldamiento pivo especiales para la gamba 30 segundos 30 segundos 5 segundos para frente área ok nuestro próximo encrocho toco ok va encrocho toco encrocho toco encrocho toco encrocho toco encrocho toco encrocho toco toco, encrocio, toco, encrocio, toco, encrocio, toco, encrocio, toco, encrocio, toco, encrocio, toco, toco, sí, sí, sí, ja, ja, ja. movimiento, puro movimiento, sí, abro grande, ok, nuestro próximo, nuestro próximo Corsa, 1, 2, 3, toco a tierra. 1, 2, 3, toco, 1, 2, 3,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 Sí. Indietro, torno indietro igual uno... ...due... ...tres... ...toco uno... ...due... Tres. ...tres... toco uno... ...due... ...tres... ¡Skip! uno... ...due... ...tres... ...toco uno... ...due... ...tres... ...toco uno... ...due... ...tres... ...toco ...uno... ...due... ...tres... toco ...uno... ...due... ...tres... Toco, ok, perfecto. Encrocho, encrocho, encrocho, encrocho, encrocho, encrocho, encrocho, ah, sí, toco, encrocho, toco, encrocho, encrocho, andiamo, encrocho, encrocho, encrocho, encrocho, encrocho, encrocho, encrocho, encrocho, encrocho, encrocho, toco, toco, Sí, tá, llamo, tá, tá, abre brazo, abre brazo. Toco, toco gamba. <tose> dopo torno con cueste dopo torno, Dopo Dopa inicio nuevamente con cuero. Su, su, su, su, su la gamba. Su la gamba, su la gamba, Miquela, Julia, Matilde, ¿cómo andamos? Sí, sí, okay. Nuevamente, iniciamos con vuelo, iniciamos con cueste, iniciamos, iniciamos, va, ta. ta, ta, ta, toca, toca, toca, toca, toca, punta, su, su, su, su. 30 segundinos. 5 segundos de recupero. Ta. Ta. Sí. Continua. Encrocha. Encrocha. Estamos laborando, estamos laborando, Estamos laborando, encrocho, toco. encrocho, toco. Toca. Sale la mano. Sale la mano. Ta. Encrocha. Ta. Ta. Pues estos ejercicios te ayudan a smalter. Ah, se lo repite acá hasta al menos de 2 vueltas a semana, al menos por 3 meses. De todo, Paul Levina. Ejercicio aeróbico. Ejercicio aeróbico. 1, 2, 3. Abro, toco. 1, 2, 3. Abro, toco.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 Nuestro circuito Y ¡Sí! Forza Ok Voy a meter mi Meto mi timer Voy a beber un poquito de agua Hidrátate un poquito, hidrátate Ok 4 No, no 3 No, no Son 7 ejercicios Yo lo repito 2 voltas, 2 voltas, 2 voltas Meto mi programina 3-14 14, 14. 14 round ¿Cuánto dura esto? 10. Vamos a hacer 10. Vamos a hacer 35 segundos de, de, de labor con 10 segundos de recupero. Recupero. Vamos a iniciar con nuestro primos Vamos a iniciar eh, los, los tres primos ejercicios con el manubrio. Si tú no hay el manubrio, no importa. Próbate un peso. La confección de agua. La confección de vino. La confección de detergente. cualquier cosa que sea pesante. ¿Ok? Prepárate. Voy que lo repita que dos vueltas o tres vueltas? ¿Qué cosa? como bolete? No. Eh, guarda. Guarda el timer acá. Guarda el timer. Vamos a repetirlo tres veces. Tres vueltas. 7x3, 21, 21, 21, 21, 21. Vamos a bruchar, a bruchar, a bruchar. A A bruchar. 15 minutos. ¿Ok? Prepárate. Prepárate. Prepárate. Tengo un poquito de agua. Ah, sabroso, sabroso, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, ok, prepárate, prepárate, 3, vamos a iniciar con pesca, 2, 1, vía, 4, 3, 2, 1, posiciones, posiciones, vamos a abrir, 1, 2, abro, abro, abro, lato. abro lato, abro, abro, abro, mantente, largo, largo, abre largo, abre largo, abre, Sí, mantén el peso fijo. ta, ta, largo, largo, toca, toca, toca punta, punta toca pie igual, la pie dirito, dirito. sa, sa, esquina siempre dirita. ta, ta, ta, si, si, si, ok, nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer stack, con Posiciones. para esto está diseñado en la espalda. Esquina directa, Salgo. Contraigo glúteo. Contraigo glúteo. Contraigo glúteo. Ah. Posiciones, posiciones. Vado a la posición. Esquina directa, Salgo. Contraigo glúteo. Lentamente, lentamente, lentamente. Lentamente. Hay 35 segundos. Ah. Ah. Perfecto. Ah. Perfecto. Sí. Da. salgo. Ok. Este próximo ejercicio. Vamos a hacer a fondo a fondo A fondo A fondi. Afondi. Va. arriba, bloco. Extiendo. Cambio. Ta. Lentamente. El ginocchio no va avanti. Bloco. Da. Ok. Arribo. Bloco. Extiendo. Ok, avante. ta, y lentamente, ta, avanti, lentamente, ta, ta, lentamente, nuevamente, ta, ah, ja, ja, lentamente, lentamente, lentamente Avante. ta, ok, si sí va, si sí va, ok. Voy a utilizar la, la banda elástica, la banda elástica. Vamos a hacer esto. Ah, la caminata del granchio. Tra, tra, tra, nuevamente. Tra, tra, tra, tra, tra, nuevamente. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, nuevamente tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, Ok Vamos a hablar nuestro próximo Ponte el glúteo, ponte el glúteo Ponte el glúteo Salgo y abro Salgo Abro, extiendo Salgo, contraigo el glúteo Abro, extiendo Salgo, contraigo el glúteo Abro, extiendo Sub Abro, lentamente Sub Abro, yendo. su, abro, yendo. salgo, abro, yendo salgo, abro, yendo. salgo, abro, lentamente, lentamente, su ta, ok, su, ok, nuestro próximo, nuestro próximo, nuestro próximo. Manda de nuestro próximo, ta mantengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fermo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Cambio de dato, cambio de dato. Cambio de dato, cambio de dato. Cambio. Circuito aquí. Culote de cheval. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me quedo 1, 2, 3, 4. Ok, perfecto, ok, ok. Se va nuevamente de capo, de capo, de capo, de capo, de capo, de capo, de capo, de capo. prendo el peso. Piego, piego, va, uno, ta, ta, ta, abro, abro, abro, abro, después de esta forma, va, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, abro, abro largo, largo, toco, toco, toco, toco, sí, sí, toco, toco, ah, ¡Ah! ¡Ah! ¡Miquela! ¿Cómo andamos, ¡Miquela! Julia, Matilde. ¡Ah! ¡Sol continuo! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Abro! ¡Puede algo que le para! ¡Vale! ¡Listo! ¡Contraigo el glúteo! ¡Ah! ¡Lentamente! ¡Lentamente! Lentamente. Lentamente. Lentamente. Lentamente. Contraigo mi gluten. Ok. Adiós. Vamos a hacer la fondo y dietro, dietro. Dietro, dietro. Dietro. ¡Dietro, guarda, ¡dietro! Da. Cambio gamba ¡Ginocchio, mal, va avanti! ¡Cambio! ¡Lentamente! ¡Lentamente! ¡Lentamente! ¡Lentamente! ¡Lentamente! Como un centauro, como un centauro. Esquina de rita. Pesto Ay, ay, ay. Se ¿no? Abro, queudo, abro, abro. Caminata de granchio. Uno. Due. Tres. Cuatro, torno. Uno. Due. 3, 4, un en Piu, si sí, 1 en Piu, sí, torno, torno, si tú no hay la banda elástica, no te preocupes falo sin sabanda la próxima vuelta lo va con la banda, ah, continua, continua, ah, todo el dolor en la, en la gamba, en la cocha, si, sí, sí. ok, vuelvo a cambiar de una Piu, Piu, más dura, más resistente. Ponte y ponte el glute. Abro, abro, salgo, salgo, abro, ah. salgo, abro. Sí. La nera es sí, más resistente. Ah, me salgo, abro, ah, guardo un punto piso, el techo, el cielo el padre fidanzato la molie el marito el tu amante ah, ok, este esfuerzo vendrá pagado vamos a hacer isometría isometría va 2, 3 4, 5 6, 7 8 9, 10, y va. 1, sube la punta verso de mes, 3, 4, 5, 6, 7, ¡ah! 8, 9, llamo Michela, Matilde, Julia, 10 y fermo, 1, 2, 3, ay ay ay, Santa Madonna, Santa Madonna, qué dificultad tengo estos ejercicios por cuello debíamos crear buenos hábitos buenos hábitos ok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 me quedo 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, va. 1, 2, 3, 4. Andiamo, andiamo con l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo. Abre il lato, l'ultimo, l'ultimo sforzo, l'ultimo sforzo, l'ultimo. Va, andro qua, posizione, va. 1, 3, apro, apro, apro, apro. Abro, esquina vista, da, ta, ta, ta. El de ejercicio que van las que patina. Ta, ta, ta, ta, largo, largo, largo, largo, largo, largo, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí. andiamo, andiamo, ah, la fachamos. Uh. Madre de Dios, madre de Dios, qué fatiga, qué fatiga, pues este esfuerzo vendrá apagando. Ok, destaque, salgo, salgo glúteo. Sí, sí, sí, Mano bueno, el ginocchio, se pegan ligeramente, poco, la fuerza es con la gamba, no con el brazo. C, sí. lentamente. C, sí. ah. C, sí. ok. C, sí. ah. Ok. Vamos el continuo. Último, último. A fondo, a fondo. A fondo, a fondo. A fondo. fondo. fondo. si sí va. Uno, Avanti. Dos, indietro. En dietro, Ta. avanti, si, sí, nuevamente, sí, indietro, si, vado En vado si. avanti, vado vado avanti. Avanti. Vado indietro, indietro, Vado indietro. Okay. caminata de grancho último esfuerzo último esfuerzo último esfuerzo último esfuerzo miquela julia matilde gracias por el sosteño mil gracias ok si sí va sí va ah. Ah. circuito gira, esto es bueno porque te lanza en forma te ayuda a ah a meterte en forma en el poco tiempo pero sí debe recorrer, al menos para los dos vueltas semanas, sí okay. madre de dios madre de dios cual continua cual continua ponte glúteo ponte glúteo salgo abro extendo salgo contraigo el glúteo abro extendo ah abro extendo Sí. su abro y siendo su abro y siendo su abro y siendo su abro y siendo su abro yendo. madre de dios este es el último el último me fa morir el último me fa morir ok dai dai dai dai dai Michela, julia matilde la señora maría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 6, 7, 8, Ok. Ah, dai, dai, dai, ultimo sforzo, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, sei una guerriera, sei una guerriera, Ah, se va, se va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Fermo. 1, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ah, ah, ah. Habíamos logrado nuestro objetivo. Habíamos logrado nuestro objetivo. Gracias, gracias, gracias, gracias. Me hidrate un poquito, vamos a hacer un poquito de stretch, de stretch lo que se está. Ah, bonita, muy rica, muy rica, muy rica. En español, sabrosa. Ok, me extraño, me extraño, me extraño. ¿Qué voy a hacer? Prende una cosa. vamos a portar al pecho, al pecho, así. En esta posición. Cuesta. Mantente, mantente, mantente. 3 2 1 La esa gamba. Prendo la punta del pie, prendo la punta, prendo la punta y vado fino donde yo riesca. Fino donde riesca y me fermo, me fermo me fermo, me fermo, me fermo. 3 2 1 Cambio. Va, andiamo su. Su, su, su, su, su. Su. Fino donde tú riesca. Ah, ay, ay, ay. Hay que hacer un poquito de stretching, ¿no? De stretching si está. Si está, si está. Importante, a estos ejercicios adinale una sana y correcta alimentación. Evita los efectos de, de fumar, de chivos topos graso topos condimentados. bebe tanta agua, corre, nuota eh, duerme bien. Cambio, cambio, cambio, cambio. Cambio. Parte un poquito de masayo, masallo de drenaje linfático tu cuello te ayuda siempre y cuando tu labores, se labora en la escuadra. Es como si tú te fai el intervento con el doctor, el doctor te va a decir, de manjar el Beni, para actividad física, curarte, masagino. e Igualmente sucede este los es pesos con el sport. Cambio. Te debes ayudar, ayudar, ayudar un poquito. Ayudar. Aunque a las personas magras también le viene, le, le viene con este culote, el culote de lleval. Ya va. Ok, cambio, gamba directa y vamos fino a fondo, ok, perfecto, Cosí, con las retenciones del líquido de toxinas que remanen en nuestra cocha, entre cocha y glúteo, cambio. Ok, perfecto, nuevamente, nuevamente. Ok. Salgo en pie, incluso una gamba. Y vuelvo fino en fondo. Cambio. Ok, adentro. El objetivo se debe cortar el talón y el glúteo. Dame un poquito de contrato yo. Tengo que ir un poquito de estrecho. Dale. Talones al glúteo. Ok, perfecto. Adesso, Banti. Cambio. Ok. Echamos nuestro, nuestro baleto, el bachino. Cambio. Llego al ginocchio, esquina directa, giro Cambio Ok, llego al ginocchio, paso por Cambio Ok Por el giorno de hoy Habíamos finito Gracias miles a todos y a las personas que no se han inscrito a este canal Escríbete a eso Láchame tu comento Láchame tu comento ¿Qué voy a un entrenamiento para el pecho? ¿Abrir el pecho? Lo vamos a hacer. ¿Qué bueno es un entrenamiento para ganar fuerza? Lo fachamos ¿Qué bueno un entrenamiento para encontrar fidanzato? Eso bueno, no lo bueno, no facho yo, pero sí te puedo motivar a hacer esporto si ser cargo y fuerte, cosí te van a guardar eh? muy diverso. Gracias a tutti por guardar esta lesiones, De cuore, Paulo. Ja, ja, ja. Miquela, Julia, Matilde, ¿cómo anda tu entrenamiento? Chao, chao, chao. Ah, no dimenticar el sonríder de la vida.